al ver Jesús al gentío, se subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados».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 Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque, he, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu.